No, esta weá tiene una lógica porque Batman te importa un pico, weón, en la weá. Esa es la agua esa es wea de Batman. Lo que te quiere decir, ¿no? No. No, no Batman. Es, no, a mí me cuadró como lo que es Batman. ¿Cachai? Voy a hacer un ejemplo. Dale. Ven. Bane es un weón, ¿cachai?, criado en una wea así, a ver, Batman no le, le importa un pico la wea, a Batman no le importan las leyes, porque no está por las leyes, ¿cachai?, por eso que yo te digo, Batman no es un weón de, de, de derecha, de derecha a Udi, no, no, es como no, a que se pasa por las leyes, po, ¿no? Sí, pero no. ni se puede pasar por no. la raja las leyes de la física, po, ¿no? las, la ¿no? las leyes de la física las tiene que respetar al mínimo, ¿no? ¿cachai?, no, pero ya, pero deja explicarte la weá Dale, dale, dale. Cuando, cuando van a buscar al chino, ¿cachai? El loco, no. es que, contextualicemos, el chino le robó toda la plata a todos los narcos. Cabo, cagó un cabo. contador, ya. Los contadores son capos, todos sabemos cómo son los contadores, mi papá es contador, y por lo tanto, tenemos muchos mucho bienes. Ah. Dale, dale. No, no, no, los contadores son bravos, po, ¿no? Si los contadores pues, ¿cachan? Un, sí, porque hay la consigo son los contadores. se cagó todos los huevenes poqués, cachai, se cagó, están todos cagados de miedo po, porque cuando aparece Batman, los locos más encima, por eso que los hueones Guasón le dicen, ustedes se juntaban de noche, y ahora los hueones se juntan de día, claro, por qué se por juntan Batman. de día, ya, Batman, ¿qué pasa? me importa un pico, cachai, se lo, eh, yo le pesqué las patas se las estoy administrando yo, weber, yo, me, yo en China, a mí no me va a pasar nadie, el loco se va a China po. claro, se va en un avión, tampoco es como que. ¡plam! No. Ahora, ¿qué pasa? Que por ejemplo, se junta Batman, yo lo llamo al comisionado y está a doble caras. Y doble caras, el guard no lo confía, me dice, no, sí es, confi es confiable. ¿Cachai? Claro. Y los dos estaban. No quiero, no quiero sonar. Los dos hombres amaban a la misma mujer. Perfect. Claro. Entonces, sí, pero la mujer amaba a uno a doble caras. No amaba a. a la jueza a lado de cara acá En fondo de la dos y voy decirnos que hablamos bueno que pues no lo no, no, no. que el loco le dice yo yo si tú me traes al chino yo lo jugo y me cago a lo y me cago a lo a lo a los narcos o sale bueno. le dice claro. que son doscientos jueces doscientos jueces hacemos y tengo yo tengo una jueza que lo no hace por eso que la jueza muere después pues ya dijo lo así sí ya okay Habla con el. asset, El loco sale, invita a. El weón ya como Flip Boy, weón bueno, así rico, se a todas minas. Hace como un, una pantalla y luego se va a China. Y trae el chino de vuelta. Claro. Por eso que en esa escena. Entonces, Batman no tiene, Esa es la gracia de Batman. Que Batman no le importa un pico todo. Si el loco va por el loco, está descargado. Claro. Por eso tanto respeto sí. por el weón. Bueno. Ese es el rollo, ¿cachai? Es como lo que yo te discuto, como que yo creo que esa escena, independiente que eh, puede sonar ¡Ah, cuadra como que igual está buena. La que yo no entiendo, sí, es personalmente, esto es mi opinión, tampoco da lo mismo esa no importa a nadie esa hueá. La que yo no entiendo es la hueá de Tein, un avión que se parte por la mitad y esto es la primera escena. Sí, es pues, sí, muy inexplicable, pues, porque, porque además ¿Por es como que... No, y eh, tiene una lógica, según la lógica de Bain, el, el, le, van a, le hacen una transfusión de sangre a un cuerpo con el doctor para que los hueones piensen que, que el cuerpo culiado que dejaron era el del doctor. Cosas que no tienen lógica, pero es que ni en ninguna parte, ¿cachai? Y la manera como. A, como, como, sí, sí, eh, a ahí estoy, oye, es voy, no, en ese sentido es muy efectista, ¿cachai? Porque dime dime que no se vio bacán cuando tomaban el avión y el avión caía y se rompía, ¿cachai? Y estaba, eh, ¿cachai? Igual un secuestro de un avión sobre un avión, todo bacán. Se vio bacán, hermoso. Pero claro, no tenía ningún un puto sentido. ¿Cachai? Entonces... No, no, se la se con no, no la, creo que de repente está muy sobrevalorado en ese sentido. A pesar de que sí le da cierto peso, y a pesar de que sí es súper molón, tiene, tiene unas escenas que son bacanes y te agradece y todo pero la última banda. Ya, pero, hablemos ya, hablemos ya, pero, ¿sabes que Yo, yo voy a defender en Norlox. Pero, bueno, bueno, con bueno. Dale, buen punto, dale, dale, dale. Ya, discutamos de cine, porque este es, es el ley del cine, porque a mí lo daba los... <risa> pero, de delivery de, de va a casa, no lo, no lo lees. Ambos. Dale, dale, claro. pero, pero dale con, con tu defensa de no, no, porque si, eh, al final eh, todo opinión de arte, es una opinión. Ya mira, bueno, por ejemplo, eh, hablemos de propuestas. Yo en mi, en mi rubro, hoy día me comí una chorillana, yo hice con la Andrea, o sea, perdón, Parecito y paris chica, y fuimos y dijimos, vamos a ir a comer un chupito completo, un completo estamos a entonces, yo dentro de la misión que tengo, con la, con la mentora que tengo, me dijo, y yo voy a hacer Uber y me voy a recorrer todo Santiago. Entonces, voy a comer en todo Santiago. Ya. ¿Cuál es la propuesta? A mí me molesta mucho las propuestas malas. ¿sí? Ah, yo no te, digo, te caché. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Sorry, sorry, no te caché. Mira, por ejemplo, yo por ejemplo, a mí me dicen, ¿sabes qué? Yo en el local hago chorrillano. Ya, pero para mí no es como y a la gente le gusta la chorriera. Pero yo trato de hacerle como matices, como una cebolla azucarada, chav, me, de una, una personalidad, una, una personalidad, y ya, por ejemplo, de verduras. champiñón tratar de como matizar, hacer una propuesta. Porque chorriera en, en todos lados comen lo mismo. De hecho, el día no hay que hay. yo me comí una muy chorrillana pero era una weá La media era así, de este bolado, con un, dos chapitos de cristal. No, me parece que hay que estar bueno, claro. Entonces, a mí me importa mucho la propuesta que propone el loco, porque por ejemplo, yo voy a, lo, a locales de comida que de repente te repiten la misma weá que comí en todos lados. Yo me puedo comer una chorriana acá y voy a Peonoro y es la misma weá. ¿Está claro? Entonces, me interesa ya. Pero por ejemplo, el día el loco le puso como mi veneza y el huevo venía revuelto. Ya, me gusta porque frito no me gusta la chorriana. Ya te la compro. Igual yo tampoco voy a criticar lo que voy a chupar y a comer. No voy Dale. a criticar, weá. No, no voy a no, nunca, nunca no, weá. Nunca, me carga, weón. Dale. Dios sea lo que. Sea. Ya. Te voy, a proponer, te voy a poner dos puntos de vista. Primero, por ejemplo, 1942, película contemplativa. No al Ya. De la de guerra. Cuando, lo, cuando iban a dejar al ejército de inglés, votado. Y al final la gente salva al ejército Dunkerque ¿Viste tú? Sí, sí Dunkerque ¿eh? ya. Yo personalmente Una mierda de película personalmente Pero no, no, no pero, pero, pero igual había como Pero igual eh, A mí me hizo interesante Porque Porque pues, Fury O Furia La, la de este buen Procter, Igual era como de guerra Igual es interesante ver esas películas A mí me gusta ver esas películas de O antes me gustaba más de tonos Ya Ya Siempre propone, siempre propone un cine distinto, por ejemplo Scorsese, ya, tiene un estilo, Tarantino me gusta mucho, eh, a mí me gusta mucho y, y muchas películas de este weón que tiene un saliente, ¿cómo se llama este weón? Eh? Wood. Eh... Wood. No, no, no, Alberto, bueno, el director, está acusado de, de aquello. Sí.